Buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo de oración. Le damos toda la gloria al Señor, agradecidos con Él, porque permite que hoy nos levantemos y podamos estar delante de su presencia, trayendo nuestras peticiones, pero ante todo, primero que todo, expresando, expresando nuestro agradecimiento hacia Él, por su amor, por todas las cosas que nos ha dado en esta vida. Recuerda que nada hemos traído a este mundo y todo lo que tenemos es por gracias a Dios de que hoy vamos a estar orando por algunos motivos de manera específica vamos a estar orando por liberación, sanidad, prosperidad el Señor siempre desea bendecir nuestras vidas desea siempre que estemos viviendo en una libertad la libertad que Cristo nos da que hoy es un día para decirle gracias Señor gracias por tu amor, tu misericordia tu amor que son infinitos gracias Dios porque tú nos ayudas, nos bendices nos llena de abundantes bendiciones y vamos a estar leyendo un muy conocido versículo que se encuentra en la tercera carta del apóstol Juan capítulo 2 dice un versículo muy poderoso de mucha profundidad que dice Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Vamos a repetir este precioso versículo mis estimados hermanos dándote la más cordial y amorosa bienvenida a este tiempo de oración de Pont tu corazón, todo tu ser a pedir ante el Señor en oración y dile lo que dice la palabra en esta preciosa mañana Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dios es un Dios que siempre desea nuestra prosperidad así como en esta ocasión el apóstol Juan le deseaba a este discípulo gallo que era un discípulo amado por, por Juan él le está diciendo, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, es bien importante porque, porque si usted tiene muchas cosas tiene prosperidad pero no tiene salud las cosas no, no marchan bien esto nos da a entender que Dios es un Dios de bendición integral. Dios no solamente bendice al ser humano en un área de su vida, sino en todas, en todas las áreas de su vida. Por eso, este versículo el Señor expresa, aquí a través del apóstol Juan Agario, el deseo de que seas prosperado en todas las cosas, en todas, y todo es toda prosperidad en tu familia en tu relación laboral tu relación familiar lo repito también en tus negocios si tienes negocio en todas las cosas en tus estudios en todas las cosas y que tengas salud importantísimo eso Cuántas personas hoy están enfermas necesitando que Dios haga un milagro en ellos de sanidad. Y hoy vamos a estar orando también por eso, por sanidad. Dios trae sanidad a las vidas en el nombre de su amado Jesucristo. Pero también finaliza este versículo diciendo así como prospera tu alma. Y pienso que ahí está la clave para obtener la prosperidad y la salud. Dios siempre ha dicho desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días que Él bendice a las personas que son obedientes a Él personas de fe, pero obedientes personas que le creen, pero obedientes personas que se consagran a Él, pero obedientes la obediencia es fundamental así como prospera tu alma Y prosperar el alma quiere decir un alma que se acerca cada vez más al Señor un alma que es espiritual cada vez es guiado más por el Espíritu Santo un alma que rechaza se aparta de las obras pecaminosas y carnales pero que prospera porque se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios eso es lo importante muchos buscan la prosperidad como una fórmula por decir unas palabras, otros ponen su confianza en el diezmo. En fin, cada uno hace su, su sistema para ser o su método para ser prosperado. Pastores y apóstoles de ahora modernos que fijan su, su posición en la prosperidad como una consecuencia por solamente diezmar, por ejemplo lo cual es un rotundo y contundente error, el diezmar es una parte apenas y hay que diezmar, pero en libertad no por obligación, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso de diezmar obligado es parte de la manipulación que en estos tiempos se ve en las congregaciones cristianas. Pero el Señor lo que desea es que tu alma prospere, las demás cosas vienen podemos decir por añadidura. Porque prosperar tu alma es buscar realmente el reino de Dios y su justicia. Así que hoy te vamos a pedir al Señor que nos ayude, Señor, ante todo. Primero queremos darte las gracias. Queremos darte las gracias, Dios, por todas las cosas que nos has bendecido, Padre. Te damos las gracias, Dios, en este día, por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te damos las gracias, Dios porque tú has tenido cuidado de nosotros gracias te amo señor que tú eres bueno para siempre es tu misericordia y tu amor tu amor es infinito gracias te damos, señor Agradecidos estamos contigo señor gracias por este día que nos permite vivir por el aire que respiramos por el techo en que vivimos señor bajo el cual nos abrigamos gracias por tu protección gracias por tu bendición porque a pesar de nuestros pecados nuestros errores de todo lo malo que hemos hecho tú has tenido misericordia de nosotros Señor y a veces no somos conscientes de eso por eso hoy también queremos acercarnos a ti Dios diciéndote Dios nos arrepentimos de todo pecado y es, es, es, es, mi estimado hermano mi estimada hermana es necesario que usted se acerque al Señor con agradecimiento primero agradecimiento a Él por todas las bendiciones y número dos en arrepentimiento arrepiéntase de su pecado no se acerque al Señor en oración consintiendo pecado en su vida pídale perdón al Señor de una manera sincera dígale Señor perdona este pecado que usted sabe que es y es consciente que está en ese pecado dígale Dios mío perdóname este pecado perdóname esta mi maldad y me propongo firmemente no seguir en eso me duele haberlo hecho y deseo no volver a repetir esa, esa acción, ese pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, dame fuerza. Dame fuerza con tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús para no caer en ningún pecado de eso, Señor. En el nombre de Jesús, dígale al Señor y el Señor le perdonará. Y el camino, la relación con el Señor será restaurada. Muchas personas quieren orar estando en pecado sabiendo que hay maldad en su corazón. Saque de su corazón ese resentimiento. Dígale, Señor, saca de mi corazón este resentimiento. Decido perdonar a esa persona que tanto me ha hecho mal. Tanto mal me ha hecho, pero decido perdonarle. Aunque no se lo merezca, pero por obediencia a ti, Señor, decido perdonarle. Pon en mí un corazón perdonador. Dígale, Señor, pon en mí un corazón perdonador. Hay muchas personas resentidas, muchos per cristianos aún que están resentidos en su corazón tienen resentimiento, tienen rencor, deseo de venganza, falta de perdón tienen. Y eso no te deja tener una relación limpia con el Señor. El enemigo toma ventaja. Tus oraciones no son contestadas posiblemente por eso. Porque tu corazón está entenebrecido por ese rencor, por ese resentimiento. Hasta hay personas cristianas con raíz de amargura. No permitas eso en tu vida, en tu corazón. Porque eso es pecado. No perdonar es pecado. No perdonar significa que tiene unas consecuencias, como dice la oración que se conoce como el Padre nuestro, que el Señor tampoco perdona tus pecados si tú no perdonas. Tienes que perdonar y acércate al Señor con corazón limpio, sincero, puro. Y dile, Señor, ahora sí me presento ante ti y presento estas mis peticiones y ahí el Señor te escuchará, el Señor te responderá en su tiempo porque tú has removido ese obstáculo hay cristianos orando por mucho tiempo tienen mucha fe, pero son desobedientes no obedecen al Señor, el Señor te está diciendo perdona cuando tú no perdonas eres desobediente y si eres desobediente, la bendición no viene a tu vida está rota esa comunicación con el Señor aunque el Señor quiera responderte él es fiel a su palabra. No puede porque tú estás en pecado. Porque has consentido y te has sujetado a vivir así, con ese pecado, esa manera en tu corazón, con esa suciedad. Y así eres cristiano. No, tienes que limpiar tu corazón para que avance, para que tu vida siga prosperando. Esa es la manera como tu alma prospera. Cuando tú te limpias, te limpias de pecado, te limpias de maldad, y entonces si te acercas al Señor, tu alma es prosperada y cuando tu alma es prosperada vas a tener salud, vas a tener también prosperidad en todas las cosas porque Dios es un Dios que prospera de una manera integral. La palabra del Señor dice también que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Cuando el Señor te manda una bendición aunque sea bendición económica, es para bien. Es para bendecirte en todas las cosas. Así que queda en tus manos. Y que tú facilites. Tú fomentes el ambiente y las condiciones para que Dios bendiga tu vida. Prospera tu alma. haz que tu alma prospere. aparta de pecado. aparta de maldad. Así que, estimados hermanos, vamos a orar en esta madrugada. Y vamos a decirle, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad. Has tenido paciencia para con nosotros, Dios. Y hoy te agradecemos. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente. Porque hemos decidido perdonar a toda persona que nos ofendió. Hemos decidido también dejar ese pecado ahí en oculto. Ese, ese pecado que tenía, en, que tenía en oculto se va de tu vida en el nombre de Jesús de Azaré. Hoy se allana el camino. Se restablece. La comunión con Dios. Cuando hay pecado no hay comunión con Dios. No puedes tener una apariencia de cristiano y ser un pecador empedernido. No puede. Eso no da buen resultado. Desde hoy cambia tu manera de ver las cosas. Acérquete al Señor con corazón limpio. Perdona a toda persona. No vale la pena que estés odiando, que estés deseando mal a otra persona. Porque cuando tú no perdonas, en tu interior lo que, lo que existe es un deseo de que la persona le vaya mal. De el deseo de vengarte de esa persona Aunque tú digas que no Pero eso es lo que da Cuando no hay perdón en el corazón Y hoy te pedimos Dios Que nos ayudes A tener un corazón perdonador Tú sabes que duelen la, la, las ofensas Hay personas heridas Fuertemente por lo que han hecho en su vida Una persona, dos personas Personas que han herido a otra Pero tú el Señor cicatriza Esas heridas, traes sanidad Al corazón cuando te lo pedimos Dios y aquí estamos Dios mío diciéndote Padre de la gloria Dios bendito Señor porque sabemos que deseamos tu bendición hoy deseamos que bendiga nuestras vidas Señor porque sabemos que la bendición tuya Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Padre, en estos tiempos de dificultades económicas en estos tiempos en que la economía de muchas personas se ha venido abajo Tú siempre has permanecido fiel, tú has permanecido fiel y estás ofreciendo bendición a las personas que te buscan de corazón, tus hijos, Señor. Y tu palabra dice que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que hoy nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Dios mío, mira cuántas personas. Levantas el dinero, dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Dios mío, que nuestra mirada, nuestro corazón no se llene de avaricia, que sepamos que el dinero es necesario. Pero que lo más importante no es eso, que entendamos que eso viene como una consecuencia de buscarte a ti, Señor, la prosperidad, la bendición, estar en holgura, estar libre de deuda, tener una economía estable, viene como consecuencia de buscarte a ti de corazón. Tal vez nos afanamos porque muchas cosas en esta vida se resuelven con el dinero y el ser humano tiende a poner todo su énfasis en obtener dinero esa es la parte humana pero la parte espiritual digamos debe estar enfocada a buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vienen por añadidura cuando buscamos a Dios de corazón el Señor nos suple el Señor nos bendice no tendremos amor al dinero necesitamos somos conscientes que el dinero es necesario para estar en esta vida de una manera adecuada, de una manera digna y de una manera que demos buen testimonio a los demás, que tenemos un Dios que bendice, que tenemos un Dios que suple, que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, en nuestra economía, en nuestra salud, en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso somos prosperados en todo, aún en la parte económica también, el Señor nos llama que tengamos lo suficiente para vivir de una manera digna eso es lo que el Señor desea pero no te alejes de Él limpia tu corazón, soy reiterativo con eso hoy, limpia tu corazón limpia tu corazón de toda maldad de pecado, de deseo de venganza de resentimiento de todo lo malo limpia y obtendrás las respuestas de Dios estas no son palabras mágicas una oración al Señor no es con palabras mágicas no, no es fe, obediencia fe, obediencia, arrepentimiento el señor cuando comenzó su ministerio comenzó diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba Juan el Bautista predicó arrepentimiento el, el apóstol Pedro cuando inició su discurso cuando vino el día de Pentecostés ese día cuando fueron llenos del Espíritu Santo y él pronunció su discurso, que se convirtieron en más de tres mil personas. Los que estaban allí, los judíos, le preguntaron, ¿qué haremos? Él comenzó diciendo, arrepiéntanse. Fue la primera palabra, la primera indicación que le dio, dio Pedro a la multitud. Arrepientíos, arrepentíos. Y eso es lo que el Señor sigue diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Pero muchos no quieren arrepentirse. Quieren ser cristianos pero sin arrepentirse de sus pecados Nosotros pecamos Si se puede a diario, con frecuencia estamos pecando fallamos y necesitamos arrepentirnos Necesitamos siempre presentando ante Dios Limpios de todo pecado Que Él nos limpia con la sangre preciosa del Señor Jesucristo Dice la palabra del Señor Primera de Juan Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado Él, Cristo, murió allí en la cruz de Calvario nuestros pecados, y hoy le decimos Señor perdona, perdona mis pecados, perdona mi maldad, cambia este corazón que yo tengo, no perdonador, por un corazón perdonador, un corazón lleno de amor, Dios mío ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en este día, Padre de la Gloria, gracias te amo Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre Señor, mira cuántas dificultades hay en estos tiempos en el área económica, los países a nivel mundial atraviesan dificultades económicas, la carestía de la vida, lo que llaman la inflación, la devaluación del dinero, Dios mío, pero tú eres el Dios que nos suple a pesar de las condiciones en las cuales el mundo se desenvuelva. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios, y Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Hemos limpiado nuestro corazón de maldad, de pecado, nos hemos arrepentido y hoy queremos tener una relación diferente con el Señor, una relación de amor. Lo buscamos hoy no solamente porque necesitamos que Él nos provea cosas, sino porque le amamos también. Eso es importante que usted lo tenga, mis estimados hermanos. Acérquese al Señor no solamente por su necesidad, sino por el amor a Él. Decida amar a Dios. Decida amar a Dios de verdad. Cuando usted ama a Dios, va a querer estar siempre en comunicación con Él. Va a querer estar al lado de Él. Y el Señor ha provisto su Espíritu Santo para estar con nosotros. El Espíritu Santo quiere morar en tu vida. Usted que es creyente, pero que no ha recibido el Espíritu Santo, dígale, Dios, necesito tu Espíritu Santo en mí. Necesito tu presencia en mi vida. Y el Señor pondrá su Espíritu Santo en usted y usted será una persona diferente. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te hará una nueva persona, será una nueva criatura. Serás una persona nacida de nuevo y harás parte del cuerpo de Cristo y harás parte del reino de Dios. Por eso es importante que usted le diga Dios necesito tu Espíritu Santo en mi vida. En 1 de Corintios 3.16 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6.19 también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros eso es el plan de Dios, Dios estableció eso para el ser humano, el ser humano necesita la presencia de Dios en su vida, no, está bien el Espíritu Santo está en todas partes, la presencia de Dios está en todas partes, Él es omnipresente pero Él estableció de la antigüedad vivir en nosotros a través de su Espíritu Santo, eso está en la palabra del Señor así que no puede usted ser ajeno a lo que Dios ha establecido y eso no es difícil es que usted se disponga y le diga Dios mío, tu palabra dice que tú has previsto tu Espíritu Santo para que viva en nosotros, para que more en nosotros y yo deseo tu presencia en mí bautízame, lléname con tu Espíritu Santo y Él lo hará porque eso es lo que el Señor quiere en Joel 2.28 dice que en los posteros tiempos el Señor iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda persona todo el que lo desee el Espíritu Santo no es para personas especiales, sino para toda persona está disponible. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, somos transformados. Somos mudados en nuevas personas. Nuestra vida es diferente. Te Damos la gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, queremos también en este tiempo de oración, mis estimados hermanos, orar por sanidad. queremos orar también por sanidad, así que el Señor, pero antes déjeme decirle, finalizamos esta sección de la parte que Dios desea prosperarnos, que usted es necesario que honremos al Señor con nuestra riqueza y con todas las primicias de su fruto, es necesario que lo que usted tiene, lo que el Señor deposita en sus manos, usted lo invierta de una manera que sea agradable a Dios en su corazón en su corazón. Usted debe ser una persona diligente, porque cuando somos negligentes, cuando no hacemos lo que nos toca hacer, viene la pobreza. Por mucho que usted ore, usted también necesita ser una persona diligente, sea diligente, no negligente, para que en sus negocios, en sus asuntos, en sus trabajos, en lo que usted prenda, venga la bendición a su vida que hoy es un día también para disponer hacer las gestiones que tenga que hacer llevar hoja de vida si está desempleado gestionar un trabajo ser un buen trabajador trabajar siempre a conciencia siempre lo mejor aún dando más de lo que sus jefes esperan de usted que sus jefes se sorprendan por su desempeño por su rendimiento por su capacidad de hacer las cosas. Que su trabajo no sea como una fuerza, una camisa de fuerza de hacer estrictamente lo necesario, nada más, no. Haga aún lo necesario y más que lo, lo, lo que le enseñen a usted como mínimo, no. Ponga el máximo, sea un trabajador de excelencia siempre. Y el Señor se agradará en usted. Es que sea una persona diligente en todos los asuntos. Sea una persona también generosa. Compasivo con los demás. Cuando tu prójimo necesite, ayúdale. No diga, déjame pensarlo. Ven mañana, voy a ver si puedo. No, si tiene con que ayudarle, ayúdala de una vez. No de vuelta. No, eso es enseguida. Una persona necesita su ayuda. No cierre su corazón. No diga, ven, ven mañana, vuelve mañana y mañana te ayudo. No, cuando tienes contigo que darle. Eso no, no agrada al Señor. Porque la persona generosa será prosperada Y el que sacia a otros también será saciado Si usted es una persona generosa, dadivosa Que le gusta, se complace en ayudar a los demás El Señor también le ayudará Saciará sus necesidades No vendrá pobreza El Señor también le ayudará generosamente a usted No se acostumbre siempre a decir y a siempre pensar que usted tiene lo estricto para usted vea cuando el Señor pone eso poco tal vez yo le entiendo usted tiene pocos recursos pero cuando usted ese poco aunque sea una parte mínima con eso, una parte mínima con eso ayuda a otros el Señor se complace y eso abre la puerta de la bendición de Dios sea generoso no sea avaro, sea generoso sea de los que dan Acostúmbrese a dar Acostúmbrese a ser generoso Cuando damos El Señor nos bendice Cuando damos el Señor se complace en nosotros Somos Por eso Entiende este principio Hay personas que Todo el tiempo Están acostumbradas A pensar y a decir Que necesitan, necesitan Dame, dame, dame Y nunca dan pero cuando usted toma la actitud de ser un dador no solamente a la obra del Señor sino también al que necesita lo poco o mucho que usted pueda darle cuando usted toma esa actitud usted está ya a otro nivel el Señor le bendecirá eso es lo que trae prosperidad a la vida de las personas no es que usted parte que diga no es que voy a apartar este dinero porque si un me dé más no, no, eso no es bíblico, eso es un engaño del diablo las bases para ser prosperado en la economía están en la palabra del Señor. El libro Proverbio no más. Tiene más de 70 versículos que tienen que ver con la prosperidad económica, con el dinero, con la finanza. Si usted lo pone en práctica y este proverbio es uno de ellos, sea generoso para que usted también reciba la bendición de Dios. Y que eso es lo que el Señor desea. Ahora, mi estimados hermanos, vamos a estar orando por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 mas Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor, ahí en la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Hoy hay personas enfermas que necesitan un milagro del Señor. O necesitan que Dios a través de la ciencia médica, ese tratamiento que están haciendo, dé buen resultado. Ese tratamiento de cáncer lo ponemos en la mano del Señor. El Señor actúa también a través de los médicos. La ciencia médica no riñe con el poder de Dios, con los milagros para la sanidad. Sino que a veces el Señor necesita tratarte de esa manera. Pero hoy le pedimos al Señor que meta su mano de poder. Esa persona que está padeciendo de cáncer sea sanado con tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret que ese tratamiento dé resultado de una vez en el nombre poderoso de Jesús Dios mío, ayúdale bendice seca ese cáncer Dios de la gloria seca los Padre de la gloria desarraiga ese cáncer del cuerpo ahí donde se encuentre en el nombre de Jesús de Nazaret estamos declarando sanidad el Señor dijo que oráramos en el nombre de Jesús por sanidad y toda enfermedad sanada y nosotros estamos orando con fe. Nosotros somos testigos del poder de Dios. El poder sanador. Y hoy el Señor sana los cuerpos de todo cáncer. De todo crecimiento anormal, De todo mioma. De todo fibroma. De todo quiste. Todo quiste ovárico de manera especial. Son desarraigados, eliminados de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo tumor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo crecimiento normal se va. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios él llevó nuestra enfermedad llevó y llevó nuestra dolencia. Y el cáncer se va. Se va todo crecimiento normal en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy hay sanidad de cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre. Que está enfermo de la vía respiratoria, sea sanado con tu poder. Los niños que están padeciendo de virosis, Señor. Gripe, Señor. Cualquier enfermedad. De la vía respiratoria sanada ahora con el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos declarando la bendición de Dios sobre toda persona en la vía respiratoria de manera especial ahora. Sean sanadas esa vía respiratoria, los alveolos, los pulmones, las gargantas, Señor. Esa tos se va en el nombre poderoso de Jesús. Esa flema desaparece. Es limpiada las fosas nasales en el nombre poderoso de Jesús. Los pulmones, aún los alveolos, parte más recóndita de los pulmones, son también sanados en el nombre poderoso de Jesús. La oxigenación se normaliza en tu sistema, en el nombre poderoso de Jesús. También estamos orando por aquellos que tienen problemas cardíacos, problemas de soplo en el corazón, arritmia, son sanados. Ese corazón se normaliza en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la niña Laura, Señor, allá en República Dominicana, Señor, sea sanada con el poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, normalízale su corazón. Padre, quita ese taponamiento en la vena, en la arteria, donde se encuentre ese taponamiento. Se ha quitado ahí, ahí en el cuerpo de Laura, en el nombre poderoso de Jesús. Dale sanidad, que su sangre circule normalmente, Señor. Destapa, Señor. Quita esa obstrucción en la vena, en la arteria, donde se encuentre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío. Te bendecimos. Glorificamos tu nombre, que es poderoso, Señor. Gracias Dios de la gloria, estamos agradecidos contigo Señor, sabemos que tú nos ayudas, tú nos bendices, nos colmas de múltiples y abundantes bendiciones. Y hoy también queremos orar por toda persona que tiene problemas gástricos, problemas intestinales, de colon Señor, que han sanado con tu poder, Señor pasa tu mano sanadora, ahí en esa parte afectada. Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te amo Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre, sanidad en el sistema digestivo Señor, gracias te amo Señor, gracias Dios, sanidades ahora tiene a la vida de las personas en el sistema digestivo, en el nombre poderoso de Jesús, toda úlcera, toda gastritis se va de los cuerpos, ahí se va en el nombre poderoso de Jesús, ese colon irritable Señor se normaliza, por el poder de dios en el nombre de jesús de nazaret crea lo que el señor está actuando hoy en sanidad ore por usted si está enfermo o está enferma o por ese familiar que está enfermo ore y el señor hará la obra en el nombre poderoso de jesús el señor está mostrando su poder en estos tiempos también somos testigos de lo que está haciendo el señor en estos tiempos sanidades liberaciones milagros obras maravillosas que el señor está haciendo en la vida de las personas cuando se acercan a él confiadamente con un corazón limpio y con fe y con el deseo de obedecer su palabra. Gracias, Señor, gracias por Cristo que provee sanidad para toda persona. Gracias, Dios mío, oramos también por los que tienen problemas articulares, problemas de artrosis, artritis, enfermedades similares, enfermedades degenerativas, Señor. Sea tú trayendo los elementos que necesita esa articulación para que funcione normalmente y se vaya toda dolencia todo entumecimiento de los pies, de las manos, de las articulaciones, Señor, se ha quitado ese entumecimiento, se normaliza, Señor, toda, y se va toda rigidez en los pies, en las manos, en las articulaciones, en el nombre poderoso de Jesús, viene sanidad, se va esa artritis, esa artrosis, esa enfermedad similar a esta, se va en el nombre poderoso de Jesús, hoy pues hay sanidad, en todo el poder de Dios se, de, se derrama ahora mismo sobre tu vida, sobre los cuerpos, y esas enfermedades se van, en el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Señor, te bendecimos Declaramos sanidad en todos los cuerpos Oramos también de manera especial Por el pastor Humberto Lambi Para que siga haciendo la obra de sanidad en él por la hermana Lucy Salgado, por toda persona que está enferma, por usted que está enfermo está enferma, estamos orando para que sea sanado por el poder de Dios, por ese familiar que usted está ahí, lo tiene en la mente pronuncia su nombre, y el Señor está sanándole también a ese familiar en el nombre poderoso de Jesús, también oramos por la señora Eloisa Padre, para que tú la sanes de ese cáncer, de esa enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, también oramos, Dios mío, por Marisa Zabaleta, para que finalice completes la obra que has hecho en ella de sanidad y te damos las gracias por lo que ya has hecho en su vida, también por Sandra Gómez, Padre ayúdale, bendícele fortalece tu sistema, todos sus organismos Señor, ya funcionando normalmente con tu poder en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos Señor, seguimos orando por toda persona que necesite que hoy el Señor haga un milagro en su vida que el Señor traiga sanidad a su cuerpo pero sometas al Señor en arrepentimiento el Señor, cuando somos conscientes y nos arrepentimos, el Señor actúa en nuestras vidas con todo su poder, y esa enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor desea, el Señor siempre desea sanar a las personas. A veces hay obstáculos que ponemos nosotros mismos. de que limpie su corazón, tenga fe, sea obediente. Y esa es la fórmula que da buen resultado en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te amo Señor por este tiempo de oración, queremos finalizarlo, este tiempo de oración que como decimos siempre, es como el preámbulo, el abreboca para que tengamos un día lleno de la bendición de Dios, porque vamos a estar orando permanentemente, constantemente en este día, a pesar de nuestras ocupaciones seculares, abriremos siempre un espacio, nos acordaremos siempre del Señor y oraremos a Él, y el Señor se complace cuando nos acordamos siempre de Él en nuestra vida, en nuestro corazón, y sacamos espacio para orar, aunque sea un minuto, del tiempo que pueda ore el Señor ahí, en medio de sus ocupaciones. El Señor ve el amor suyo hacia Él y Él se complace y Él actúa en su vida. Es que hoy nos despedimos diciéndoles gracias Dios, porque sabemos que tú siempre nos escuchas y tú nos respondes, y hoy llega sanidad. A muchas personas hoy llega prosperidad en todas las áreas aún en el área económica hoy el señor se manifiesta en tu vida gracias te damos señor porque toda la honra y toda la gloria es para ti señor y tú sigues actuando y sigues bendiciendo nuestra vida gracias señor en cristo jesús amén y amén bueno mis estimados hermanos y amigos finalizamos este tiempo de oración dándole las gracias al Señor y gracias a usted por hacer parte también de este tiempo de oración confía en el Señor el Señor desea hoy solucionar tu asunto te invitamos para el día de mañana estaremos en reflexión de la palabra del Señor y el próximo lunes estaremos en un nuevo tiempo de oración nos finalizamos diciéndote Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda Cristo viene pronto mantente en integridad y en santidad